Pues os comento, eh, mi proyecto eh, se ha basado en hacer una eh, aplicación de reconocimiento de gestos para interactuar con, con el ordenador eh, para que pues, cuando el usuario haga determinados eh, eh, gestos pues se desencadenan determinados procesos en, en, en el ordenador. En concreto he empezado con, con el gesto de thumb up y thumb down y lo que hace el ordenador cuando eh, se genera, cuando reconoce un thumb up, es abrir el bloc de notas en el que se incluye la fecha. El usuario tiene que escribir y cuando, hace un thumb, y cuando se hace un thumb down, que el, usuario, eh, el propio eh, programa lo que hace es guardar el contenido y eh, cerrar el programa. Al hacer thumb up, si, el, si ya existe el archivo, se abre con lo, con lo último que se había guardado y si no existiese el archivo, lo que se hace lo que hace la, el programa es crear el archivo del db, ¿vale? Eh, al final, para basarme en, el, en esto, eh, para poder hacerlo, pues eh, he usado sklearn, he usado pandas, he usado Zv2 y MediaPipe, y las fases del proyecto, pues ha sido la creación del dataset, la limpieza del dataset, eh, entrenamiento del algoritmo basado en, en sklearn, y por último, pues, en lenguaje Python el desarrollo de script para, para que la propia máquina reconozca los gestos y que, y que se realicen las, las tareas eh, asignadas. Eh, voy a ponerlo en funcionamiento y os hago una muestra en vivo. Bueno, pues aquí se ha abierto la cámara. Lo que te dice el programa es que enseñes eh, la mano, el gesto que hagas cuando reconoce que es ThumbUp aparece directamente la, ese el bloc de notas donde ya incluye la, la fecha de hoy. Eh, si yo incluyo una nota 1, pues lo vuelvo y reconoce el, el thumb down lo que hace es cerrar la aplicación. Y en este caso ha vuelto a reconocer ThumbUp y aparece la aplicación. No se repite la fecha con tal de que se tienen todas las notas ordenadas por fecha sin tener que haber duplicidades entre las fechas y se permite guardar eh, las notas, eh, se van acumulando las notas de tal forma que tienes un feed de notas con las fechas para que puedas eh, recurrir a ello cuando, cuando quieras. Vale, hay un hay un archivo principal main que se encarga pues de eh, abrir la cámara de, con el frame, reconocer los frames. Y, y, y predecir los landmarks a partir de, de una función que se llama predict Landmarks, en que le, que le pasas el frame de la cámara que está reconociendo. Y si reconoce que el output es up, pues a diferentes funciones de abrir el, el, el bloc de notas, escribir la fecha y comprobar que la fecha. Eh, ya existe para no tener que volver a reescribirla y si reconoce que, que el output de esta función predice-landmarks es down, lo que hace es guardar el archivo y, y cerrarlo. Eh, sobre esto, el, la, en concreto, la función de predice-landmarks es, es una función en la que eh, se recibe una imagen se entrena con los pesos de, del modelo ya entrenado, que es un Super Vector eh, Classifier. Y eh, devuelve, si, si no reconoce ningún gesto de thumb up o thumb, o thumb down, eh, pues muestra eh, que, se, que se enseñe la mano, eh, lo que consigo con la, con la función de Strand Singles. Eh, pues es eh, el predisco que digo eh, lo que me devuelve es transformar single que me lo devuelve como un eh, integer y lo que hago es transformar ese integer en, en app eh, o un down dependiendo de, de si es 1 o 0 eh, vale aquí lo que Hago es una función que eh, a través de MediaPipe lo que hace es reconocer los 21 landmarks de, que necesita MediaPipe para reconocer eh, una mano. El, el, el argumento que, que le paso es, un, es, es una imagen y a través de esa imagen lo que hace es eh, pues extraer los 21 eh, landmarks y los devuelve como un, un vector de 63 eh, puntos.